Me interesó organizar, examen, en el tiempo por el fotógrafo callejero, como esas bellas fotos, viejas hablan de mileno, dejas como recordar y testimonio de histórico, del nacimiento y desarrollo del barrio popular número uno.